Muy buenas tardes, estén todos, buenas tardes a todos, estamos aquí en la fiesta de la Expo, Esto Monterrey, otra vez tenemos aquí la cita, estamos aquí cumpliendo con la hora, ahora tenemos de invitado a nuestro compañero Osiris, Osiris, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues este, te dejo el micrófono para que te presentes, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Estamos en la Expo Proveedores del Transporte 2021. Mi nombre es Osiris López, soy gerente comercial para la zona norte. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos de poder participar aquí con todos ustedes. Está súper nutrido de proveedores, mucha gente todos eh, probando y teniendo las medidas de, de sanidad, Qué pues bueno, hay que cuidarse, recuerden que estamos en una pandemia que no se termina. Y bueno, pues Juan René, vamos a platicar ahora, nos tocó el lado de los trifuncionales, tenemos una variedad importante de estos, de estos equipos, y bueno, si gustas platicarnos, ¿qué tenemos disponible? Claro que sí, Osiris. Mira, tenemos el clásico, el buque trifuncional para alineado rápido, con tornillo de 7 octavos este tornillo este, de 7 octavos es una chulada porque no utilizamos lo que es el okay. por medio de fusible que caen en la parte de la cabeza una vez con el dado tipo torque vamos, le vamos a dar este presión cuando ya que llegue al torque va a quedar este sorteado a 600 libras pie para un tornillo de 7 octavos. Correcto. Aquí no ocupamos de lo que es el torquímetro. ¿no? También tenemos la versión este, de alineado normal con un tornillo de 1 a 1 octavo. Tornillo de uno a uno cabo, aquí si sí necesitamos un torquímetro correcto. y lo vamos a torquear a, a 750, 800 libras pie correcto. Sí. acuérdense que la vida útil de todas estas piezas viene siendo el torque viene bueno, siendo el torque entonces correcto. les recomendamos que lo torquen bien para que le puedan sacar un mejor beneficio a este tipo de, de bujes. correcto y este código lo estamos vendiendo como un kit, ¿cierto? ¿Qué, qué incluye, Juan René? Platícanos. Mira, viene en el delineado rápido, viene el tornillo, que es un tornillo de grado. Okay. ¿Verdad? Es un tornillo de grado, una tuerca, que es una tuerca. Es una tuerca fricto que es de seguridad. Correcto. Y viene también con sus guasas también tenemos disponible lo que es el dispositivo que viene siendo el 13581 para poderlo instalar no lo tenemos aquí presente pero sí lo podemos este, recomendar el 13581 el dispositivo para instalar y desinstalar lo que son los bujes ¿verdad? correcto, muy bien y pasamos con esta pieza cuando... adelante, sí claro este es este es un soporte este es un soporte de la suspensión HN. Este le llamamos, le llamamos el soporte de sobrecarga progresivo. Va a ser la amortiguación por medio de estos túneles de liberación de esfuerzos. Este es este, lo último que hay ahorita en, en ese diseño. Este, así dice. Correcto. Y tenemos también para, para todos nuestros amigos del transporte, usuarios, consumidores finales. Algunos códigos que son de la parte de seguridad. Tenemos estos topes que son para rines de 22.5 pulgadas. Y también tenemos la versión para los rines. Y la verdad, los sirven para calzar las ruedas y evitar cualquier tipo de movimiento y previniendo la seguridad de todos los usuarios. También manejamos la, los banderines o banderolas que le llaman, estas pueden ir ubicadas de esta forma, pueden ir al revés, incluyen un vástago de acero, como podemos ver es un vasca, vástago sólido, el cual pues brinda una capacidad superior a cualquier otro material. Y como nuestro ya conocido, poliuretano color naranja, el cual tiene una resiliencia y tiene capacidades mecánicas muy, muy buenas para que bueno, pues pueda durar más tiempo en el camino del banderín. ¿La garantía es de Osiris. ¿Tenemos garantía? Otorgamos garantía por un año en todos nuestros productos color naranja que es el poliuretano que es el sello distintivo de la marca GAP podemos encontrar algunos otros colores por ahí parecidos pero GAP tiene más de 30 años en el mercado y esta fórmula de poliuretano está patentada y es única Sí, muy bien Pues ahora sí que les agradecemos su tiempo, su atención. Este Cualquier dato técnico que ustedes quieran solicitar, tenemos las fichas. Solicítenlas por medio de los centros de servicio o la persona que los atiende o por vía correo. Este, tenemos los torques en las fichas, ¿verdad? Sí, o este, sí. Adelante. Quería comentarles también a todo nuestro público, invitados, tenemos una cadena de, de tiendas propias, tenemos más de tiendas, más de 30 tiendas a nivel nacional, estamos con presencia en más de 25 estados de la República Mexicana. entonces... Eh, gracias por el favor de su confianza, somos una marca que tiene un respaldo, una historia detrás de nosotros, la cual pues, está enfocada a brindar siempre un servicio de óptima calidad. Contamos con un catálogo que pues, son lo más vendido del mercado, aproximadamente 600 productos. Tenemos también una página que pues, es eh, www.gaf.com en donde también tenemos un eh, catálogo digital que puedes descargar. Es un producto de primera calidad y bueno, pues como ya lo estabas mencionando, un año de garantía contra cualquier defecto de fábrica. ¿Qué te parece Juan No, pues perfecto. Este, amigos, los invitamos a que ustedes puedan adquirir esos productos. Todo esto tiene garantía. Y acuérdense que cada uno tiene su espe especificación técnica, la pueden solicitar por vía correo o por medio de nuestros compañeros. Pues les agradecemos mucho, Osiris, Te agradecemos tu presencia. Gracias. Y este, estamos aquí en la Expo en vivo, ahorita está la fiesta y muchas gracias a todos. Gracias por participar, buenas tardes. Hasta luego.